Hola amigos, consayas, bienvenidos a este nuevo video. Eh, en este video prácticamente es eh, que nos acompañen a un evento que se va a hacer eh, en la ciudad de Coquitlan. Es este pues es un parque que vamos a ir a visitar y sobre todo porque nos dijeron que había un evento que era específicamente para combatir o hacer conciencia acerca del racismo, hasta hacia, uh, del racismo hacia las personas uh, de descendencia asiática, entonces pues vamos, a, acompáñenos a este lugar. Y pues para irnos para allá, para este evento, pues este, nos fuimos de la ciudad de Bornavi, que es aquí donde vivimos. Nos fuimos en carro para poder llegar aquí a la ciudad de Coquitlam, ¿correcto? Creo que sí, es que es Coquitlam, Coquitlam. Eh, bueno, nuestra pronunciación definitivamente es muy latina, pero hasta donde sabemos eh, es similar a Coquitlam. Coquitlam. Y este, pues aquí para poder llegar allá nos tardamos aproximadamente unos, creo que serán unos 20 minutos más o menos Sí, aproximadamente, en carro En carro es bastante rápido, es este es relativamente rápido Si nos fuéramos en transporte quizás nos haríamos que unos... Es como 40 minutos porque 40. hay que tomar camión y el metro y todo eso Bueno, camión, bus, como le quieran este decir ustedes Sí, este, es muy importante también eh, tener como las paradas de los buses o estar ahí como que al pendiente porque si no se te pueden pasar y pues el tiempo se te puede aumentar para eso este, hay que estar bien, bien alertas, bien pendientes para cuando llegue y no, te, no nos podamos demorar pero bueno, eh, estas son esas, las dos opciones que tenemos y quizás podrías inclusive usar un Uber o algún taxi o algo por el estilo pero de nosotros eh, usamos el carro para poder llegar de pronto quizás el carro se hace una necesidad el estar aquí en Canadá, pero es una opción, ¿no? Porque el transporte ahí está y lo podamos, lo podamos estar ocupando. Sí, definitivamente el carro pues da mayor comodidad, mayor movilidad a diferencia quizás de los buses, porque como bien dice Axel, hay que estarlo esperando. Y por ejemplo, en nuestro caso que tenemos bebé, eh, me ha tocado... Eh, que algunas veces salgo y el, el bus va tan lleno el, eh, que ya no hay como espacio para subir con la carriola Porque ya va gente con otros niños o a lo mejor una persona con una discapacidad Entonces los espacios para las carriolas son únicamente como para dos o tres personas Para que se puedan estacionar y si ese está ocupado pues ya, ya no podemos tomar ese ese camión, pero pues está la opción de esperar y todo Entonces eh, son como ventajas, desventajas, ventajas Que ahorramos a lo mejor un poco de dinero Y la desventaja es que pues hay que a veces estar esperando Que no esté tan saturado para poder subir Ya al momento de estar llegando aquí a Coquitlam Pues se, empieza, se empiezan a ver un poquito más los edificios este, Aquí en Burnaby pues lo que tenemos es este Metrotown y tenemos lo que es Brenwood, eh, tenemos también lo que es Low Heath son como edificios que se, ven, se pueden ver a lo lejos, pero allá en Coquitlam Cocu también tienen una parte de un centro comercial, tienen ahí sus edificios, pues se eh, ve bastante padre, está más tranquilo a mi parecer en el tema del transporte, tema de la urbanización o como tal, hay menos gente que en Bornaby, o mucho menos gente que inclusive pues obviamente en en el centro de Vancouver, allá en Downtown. Al momento en que llegamos aquí, pues entramos... Fue por primera vez que venimos a este parque, ¿verdad, amor? Sí, la primera vez que fuimos fue en el, el no, el noviembre del 2021. Ya se sentía bastante frío y pues se nos que creen que nos quedamos sin pila para las llaves del carro, entonces nos quedamos como con ese recuerdo de ya no regresar a ese parque por el tema de que se nos había quedado sin pila, eh, la bate sin batería la llave y pues le sufrimos para poder abrir nuestro carro. Y este parque, la primera vez que venimos como tal, porque la vez pasada habíamos ido al lago, no sabíamos que estábamos en un parque. Y cuando llegamos aquí en este parquecito, pues nos dimos la sorpresa de que tiene variedad. este Es eh, algo bastante eh, amplio, este diverso. Eh, cuenta con una cancha de eh, voleibol de playa. Es algo que nos gustó bastante. No pudimos jugar porque obviamente íbamos con el tema del evento. Pero está bastante cool, bastante padre. Porque ahí había bastante gente que estaba haciendo como su fiesta. Estaba poniendo ahí sus sus mesitas o sus mantitas, y estaban ahí teniendo la fiesta. También ahí estuvo un ratito Tenochito, fue como su primer... Eh, sí, bueno, de, los, de, las, de las veces que ha estado interactuando con la arena. Y este estuvo bastante bien ahí, ¿no, amor? ¿Cómo la viste? Sí, la verdad es que está súper padre, y sobre todo porque ahorita en el verano no es como por en Altec, Pero definitivamente sí hay un cambio muy marcado entre las fechas de verano y el resto del año Entonces cuando nosotros venimos por primera vez decíamos ¿Por qué la gente se tira en el piso y se asole hasta estar rojo, rojo, rojo? Pero es porque de verdad eh, hay que aprovechar el verano, a veces es demasiado cálido, al menos para nosotros que no nos gusta tanto te las temperaturas altas, pues sí puede ser así de hoy, no, mejor no salimos, pero... Eh, los colores que se ven esos verdecitos como bien dice Axel los parques pues eh, se presta mucho para estar eh, a, a salir a festejar mamá, mamá, cumpleaños mamá. Este, simplemente hacer un picnic estar con amigos familiares es muy un ambiente muy muy familiar o sea no te encuentras a gente que se esté alcoholizando que se esté drogando no la verdad es que todo está muy bonito y en su mayoría esté bastante cuidado es padre ver también cómo los niños pueden jugar ahí con toda la calma, con toda la seguridad del mundo eh, Es algo que como padres este, valoras, inclusive si tú te remontases como tal a ser niño ser niña eh, Y te vieses como tal jugando, pues a quién no le hubiera gustado poder tener esa oportunidad de estar jugando Que estuvieran ahí la compañía de tus padres, es algo que Canadá ofrece mucho y este sitio pues no se queda atrás porque justamente tiene diversos este, juegos para los niños este, que ellos pues se divierten este, pues desde los pequeñitos, desde justamente de la edad de tipo Tenoch tipo este, un año, un año y medio que ya empiezan ahí a caminar hasta niños de por ahí de los 8, 10 años, ahí dependiendo ¿no? 40, es, este, <risa> ahora sí que es para niños de todas las edades ¿no? Y, y sí, está bastante chido, está bastante colorido, ¿sabes? así que nada que quejarse. También hay un área de par la parte acuática. Sí, no, de verdad, los parques están realmente muy bonitos. Eh, a nosotros sí nos gusta, si bien eh, tenemos la idea de que los parques son para los niños... Eh, creo que eh, está como muy bien adaptado para tanto niños como para adultos Están muy padres los parques, cuentan con área acuática No todos, pero en su mayoría tienen como esa parte ah. Y además de eso, eh, pues hay canchas también para que los adultos puedan disfrutar. O sea, hay un área recreativa para to todas las edades. Es muy diverso eh, el estar ahí porque pues también como papás pues llega un punto en el que es bueno. No todo es cuidar a nuestros hijos y pues también darnos ese chance de disfrutar de las áreas verdes y de las canchas y de todo lo que hay, todos los recursos que, que se disponen para el verano. Y pues también ahí cuentan con una zona de skatepark, ahí están este, bastantes niños con sus patinetas, con sus bicis, está bastante cuidado acá en la ciudad de Burnaby también tenemos una zona de skatepark que está en el parque bonsor y pues este está, está mucho más amplio, lo que notamos es que no está tan pintarrajeado, como, no está tan grafiteado como el de Burnaby pero es una opción bastante amplia para que los niños puedan estar practicando ahí es como más para los adolescentes, ¿no? Sin embargo, ahí también te puedes encontrar ahí alguno que otro niño practicando ya con su patineta, su casco y hay inclusive niños que le meten ya, inclusive están jugando con los scooters y sí le meten a bastante velocidad ahí los niños bien, <ríe> bien acelerados. Por el lado, eh, ya como tal del evento, eh, el tema de las carpas que estaban instaladas. Eh, como ya les mencionábamos, este evento fue enfocado para mitigar el racismo que hay hacia las personas descendientes de China, Asia. Entonces, eh, bueno, todo, todo, eh, con todas las ciudades que se ubican ahí y países, entonces eh, Axel me mencionaba que ese evento fue como en honor por una persona que había recibido racismo mientras estaba disfrutando de pues del parque o, o, o del lago, y en memoria a eso que había sucedido, pues decidieron hacer este evento, en el cual todos... Eh, pues en las carpas podías encontrar eh, diferentes tipos de comida, eh, en su mayoría china. Esta os, esta comida normalmente era bueno era comida oriental y son una especie de empanadas, las que se llaman dumplings. Las puedes encontrar este pues a lo largo del festival y como bien mencionaba Ana esto fue por el tema de que en tiempo de pandemia este eh, una persona del de oriente recibió racismo justamente en ese parque, ese parque que es el de Town Center Coquitlam, pues fue como tal una inspiración para ellos para estar reduciendo esa, este, esa discriminación que muchas personas de Asia están recibiendo, entonces fue como una forma de poder unir las culturas y poderlas como que de alguna manera pues aligerar, ¿no? Como el tema de la convivencia y es por eso que se pudo haber este, visto este festival con las diferentes carpas, diferentes este, tipos de comidas. Si bien prevalecían los dumplings, pues sí podías encontrar que de repente este, diferentes tipos este, de sabores y de gustos para las personas, ¿no? Sí, exacto. Eh, lo, el dato curioso que nosotros nos hemos percatado es que en la mayoría de los eventos que hay aquí en los parques de Canadá que llegan las camionetitas que venden comida, siempre hay filísimas, o sea, es una fila larga para comprar comida y si van cinco carritos, los cinco carritos tienen una fila que mínimo, mínimo, yo creo que ahí hay que esperar 20 minutos o media hora. Entonces, honestamente no quisimos eh, pues, quedarnos a formar y por ende pues, no probamos los famosos dumplings. Eh, sí, pues es curioso que te vayas al evento y de repente te pases mucho tiempo estando formado. Pero bueno, ya es tema ahí de percepción, de administración de tiempo. Nosotros vamos hasta cierto punto con tiempo como contado por el tema de que nuestro bebé a veces este, ya quiere moverse quiere estar de un lado para otro. Entonces tenemos que ir administrando bien y sabiamente el tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, como pueden ver en las imágenes, sí hubo diferentes carpas, hay bastante gente que acude al evento, además de que pues eh, se estuvo promocionando... Eh, nosotros nos enteramos por una amistad que casualmente nos habíamos encontrado en una plaza y ellos nos dijeron, oye, pues va a, ir a, va a haber un evento por si quieren ir y pues dijimos, bueno, pues no tenemos nada que hacer hoy en la tarde y nos fuimos fue por eso que nos enteramos de este evento Y ya eh, en, eh, como en la carpa principal pues tenían este, música, había diferentes artistas diferentes personas que estaban tocando, cuando nosotros llegamos estaba un chico, él es este, filipino que ya es canadiense, ya es ciudadano canadiense y estaba eh, interpretando su propia música también ya tiene sus cuentas en Spotify, en YouTube, es como una especie de artista independiente eh, me gustó que una de las canciones pues a, narraba mucho cuando tú llegabas aquí a Canadá cómo es que te sentías, ¿no? que de alguna manera no conoces a mucha gente. Su ritmo era alegre, era Como música acústico, ¿no? Era acústico. Era él junto con su amigo que estaba tocando, bueno, su compañero de trabajo, este, estaba tocando la guitarra y pues todas las personas estaban ahí sentadas este como una especie de fórum estábamos ahí enfrente del lago era una tarde asoleada, muy rica para poder estar ahí este, escuchando la música, este ¿tú cómo sentiste ahí amor? Sí, estuvo muy padre creo que hubo una combinación así perfecta entre la música y el, la vista, el paisaje que había, porque como pueden ver en la imagen es como un podium, un estadio no sé, está muy bonito, muy bien este diseñado, considero yo y sobre todo que ese tipo de eventos son gratuitos, entonces eh, se me hace muy padre la idea de de, este, de asistir a los eventos porque pues así nosotros también vamos conociendo otros lugares y pues ya no nada más a lo mejor es la plaza de metro town o los lugares más concurridos o más populares sino que también a través de esto pues nosotros conocemos tanto personas, eh, lugares y como fue en el caso del chico que es cantante pues nos gustó inclusive hasta escuchamos música ya nosotros en Spotify pero esto fue prácticamente lo que fue el evento Sí, ya después este, al terminar digamos, eh, la presentación de este chico eh, Ya iban a dar las palabras finales Y nosotros aprovechamos para darnos la vuelta ahí en el lago Este lago está eh, bastante eh, eh, padre En la noche tienen este, sus luces con leds eh, sobre, al, al centro del lago Al centro, sí, del lago eh, tienen una fuente, y dentro de esa, bueno, en esa fuente tienen luces que hacen que se vea como que más padre. Eh, no nos quedamos hasta la noche eso fue cuando en noviembre del año pasado cuando les decía a Ana que nos habíamos quedado sin batería en el, en el carro porque hacía demasiado frío, estaba muy helado entonces fuimos a grabar un video y ya cuando nos regresamos al carro vimos que la, la pila, se la había pila de la llave del carro se había agotado, como es este, como Touch no habíamos hecho por primera ocasión abrir el carro directamente pero bueno esa ya fue otra historia salimos vivos y este lago como tal está este, bastante rico, sus, es, tiene una especie de hiking que le puedes dar a la vuelta este, tiene también ahí algunos, tiene la palabra Cocuitla con flores y pues mucha gente se vaya a caminar, se va a a disfrutar, está muy bien este colorido, bueno sobre todo no solamente aquí sino que en diferentes parques en lo que eh, cuando empieza como la primavera, verano que ya no es tan frío eh, adornan muy padre con, eh, con flores de diferentes colores y eso pues le da un toque así muy, muy vivo a, a cualquier parque o inclusive a la ciudad entonces, eh, pues para el siguiente año, si ustedes todavía no tienen el gusto de estar aquí y planean, podría ser una buena temporada. O si ya estás aquí, pues todavía estás en, en una buena temporada para ver todavía un poco de, pues de lo bonito que se ponen estos atardeceres y estos eventos aquí en las ciudades eh, aledañas a lo que es Burnaby o Vancouver. Sí, y estas son las cosas, como dice Ana, este, bastante padres, este, economía, o sea, prácticamente gratuitas y estas son de las cosas que podrías estar haciendo si, tú, si viven por acá, si piensan viajar para acá. Esta es la manera en cómo se ve estar aquí en Canadá, viviendo aquí en Canadá, estos tipos de eventos, cosas eh, normales, sin tanto highlights, sin, tanto, sin tanta luz, algo normal, algo cotidiano, sin tanta, digamos, publicidad. Es algo normal, algo tranquilo que puedes disfrutar. Eh, en familia y pues es algo que les va a gustar González Sí, exacto, pues de nuestra parte es todo, si alguien de ustedes se preguntaba ¿pero cómo hay racismo en Canadá? si todo es bueno y maravilloso allá, no hay excepciones y, pero lo que hemos visto es que el gobierno se hace cargo como de ir fomentando e inculcando pues cosas que puedan ser de empatía con otras eh, nacionalidades con otro tipo de personas y este evento realmente a mí en lo personal me sorprendió que fuera exclusivamente para fomentar, pues, esa conexión con otra eh, cultura y más allá de discriminar, pues, in, eh, incluir, ¿no? Y bueno, de momento ha sido todo, Gonzayas. Cuídense mucho. Que estén muy bien y hasta el próximo video. Adiós. Bye, bye.